Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Irmari de Papelería Estudio y hoy vamos a estar aprendiendo cómo programar correos electrónicos para que puedas automatizar tus correos electrónicos, ya sea para una promoción, para un anuncio o eh, automatizar ¿verdad? lo que son las comunicaciones de tu negocio. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestra cuenta de correo electrónico y eh, la parte... Izquierda, la parte superior izquierda, está el botoncito de Compost y estamos trabajando con Gmail. En Gmail, ¿verdad? Tenemos nuestro botoncito de Compost, le damos un clic y aquí le vamos a escribir, ¿verdad? A la persona a quien le vamos a estar enviando este correo electrónico. Y entonces le vamos a colocar, ¿verdad? Este nuestro sujeto. Luego... Eh... Escribimos el correo electrónico que queremos, ¿verdad? Este redactar. Ahora, eh, Gmail sacó recientemente algo que se llama layout. Y aquí se pueden hacer correos electrónicos con diferentes diseños que ya están, ¿verdad? Predeterminados. Si queremos ofrecer algún producto nuevo, queremos destacar algo en específico, pues podemos escoger alguno de estos, ¿verdad? Este, Templates que ya están listos para ser utilizados. Así que vamos a seleccionar uno para que puedan ver cómo se ve. Que le vamos a dar a Insert. Aquí podemos cambiar la imagen, igual esta. Y entonces acá le colocamos un título y le colocamos el mensaje que queremos proyectar a esos clientes. Luego, para nosotros poder programarlo y que el sistema lo envíe correctamente a la hora que es, en vez de darle a Send, vamos a ir a esta flechita que está justamente al lado derecho de la palabra Send. esa flechita le damos un toque y nos va a aparecer esta ventanita que dice Schedule Send. Aquí le vamos a dar un clic. Vamos a escribir aquí un correo electrónico. Nuestro correo electrónico. Vamos a darle Schedule Send. Y aquí me va a preguntar cuándo. Él ya nos está, nos está dando unas fechas y horas predeterminadas, pero podemos ir en la parte de abajo donde dice Pick Date and Time. Aquí le damos un clic y aquí podemos escoger cuándo nosotros queremos enviar ese correo electrónico. Por ejemplo, yo puedo enviar este correo electrónico el viernes. ¿A qué hora? Pues lo cambiamos aquí. Aquí le colocamos a las 7 de la noche. Y ya cuando tenemos ya la fecha y la hora, le damos que yo send. Y él aquí, eh, vamos a darle aquí a Update Links. Y aquí vamos a remover este botón porque él me está pidiendo que lo, lo, lo remueva. Así que vamos a tratarlo nuevamente. Vamos a colocarlo para el viernes a las 7 de la noche. Le damos a yo sean Y entonces él va a estar ahora mismo en la pestañita de Schedule. Si yo le doy un clic aquí, él me va a aparecer verdad el, el correo electrónico programado y me va a colocar la fecha. En cuando eso este, va a estar siendo enviado a la persona o las personas que escogí. ¿okay? Eso es trabajando con Gmail. Si estuvieran trabajando con Outlook, voy a abrir aquí una pestañita eh, de Outlook. Va a ser casi, casi igual. Vamos a ir a New Message. En este caso, en vez de Compose, eh, ¿verdad? aquí en Gmail es Compose. En Outlook es New Message. Le damos un clic. Escribimos aquí... Programamos el mensaje. Y igual le damos aquí, en vez de send, le vamos a dar la flechita al lado. Y le vamos a dar schedule send. Y le vamos a dar a custom time. Aquí vamos a escoger la fecha. Le damos a send. Igual aquí. Va a estar programado en los Ahí está. Y él nos dice que este, mes, este mensaje está programado para viernes 4 a las 7 de la noche. Así que solamente lo pueden trabajar con Gmail y Outlook. Actualmente la plataforma de Yahoo no ofrece el servicio de programación de correo electrónico, pero sí lo pueden utilizar si tienen cuenta de Gmail y Outlook. Y como les digo, esto es una ventaja para personas ¿verdad? que eh, quieren automatizar sus correos electrónicos, sus comunicaciones y así puedan hacer su planificación con tiempo. Y eh, es totalmente gratis, así que si les gustó el video recuerden compartirlo, denle like al video y recuerden suscribirse al, al, al canal para que no se pierdan de otros videos que vienen en camino.